En este video vamos a ver cómo preparo mi entidad para luego realizar sobre ella operaciones de simetría. Aquí tengo mi entidad en la lámina y por el tamaño en el que yo la dibujé ocupa un porcentaje grande del área de la lámina. Entonces la voy a reducir y para eso voy a usar eh, la opción escalar. Esta opción me aparece cuando yo activo desde objeto la persiana transformar. Si ustedes no la tuvieran visible deben activarlo desde acá. Entonces voy a elegir escalar y cuando escalo yo puedo elegir escalar un porcentaje o escalar directamente a un cierto tamaño, en centímetros, en milímetros. Primero que nada voy a elegir escalar proporcionalmente porque no quiero deformarla. Y luego voy a cambiar acá y voy a elegir milímetros. Bien, por defecto me está informando cuánto mide en milímetros en este momento mi entidad. Yo voy a reducir el ancho para que me quede de 6 centímetros de ancho, es decir, de 60 milímetros de ancho automáticamente el alto también se redujo. Para que esto se aplique sobre la entidad, solo debo darle Aplicar. Además de eso, y por una cuestión eh, de estricto criterio personal, voy a rotar esta entidad. Ustedes podrán hacerlo o no, de acuerdo a si lo consideran necesario. Entonces voy a seleccionar, le voy a decir rotar, y voy a rotarla 90 grados voy a dar a aplicar muy bien con esto tengo entonces mi entidad lista y ahora voy a copiarla más de una vez edición copiar edición pegar para hacer distintas operaciones de simetría sobre ella